que veneran al Montan... ¿Dio? San Montan eh, Dieu. San Montan Dieu. San Montan Dieu. Open right now. y pues ya llegamos a nuestro hotel Gampati Guest House este es nuestro cuarto el número 3 pasen bienvenidos a nuestra habitación en Varanasi Esta es la habitación que reservamos en Booking.com y bueno, se las vamos a enseñar Se está, llama Gampati Guest House Sí, es Gampati Guest House y está enfrente al río Ganges y la verdad muy muy bien este el hotelito. Vamos a enseñar a mí, hasta el detalle del de, candado es muy tipo hindú Tiene al rey Vishnu, creo Todavía los confundo Trae la, la arpita Este rey Este de Dios más bien. Bueno, aquí viene Ganesh Que es el de la buena suerte Bienvenida Nos pusieron unos inciensos Unas velitas Pues La, la cama Está grande el cuarto en general está de muy buen, la tamaño. De, de buen tamaño, la decoración está sencilla pero muy bien. Aquí tiene un closet, tenemos aquí unos papagallos de la buena fortuna. Me quedan muy bellitas de Buda también ya tenemos los souvenirs ¿no? eh, este es un veamos. closet y aquí abajo del closet pero me una vez para terminar con esto ah, sí. aquí tenemos este... El minibar. caja fuerte, secadora minibar y aquí tenemos una ventana, no, no sé, ah no, sí. esto nos va a enseñar mal y aquí la de... Este, tenemos esto de la decoración los aquí ven al mountain view San Montan ¿Sí? aire es acondicionado aquí tiene su... aparte tiene su ventilador los techos están decorados a, decorados a mano tiene su pecho de paloma aquí tiene un cuadro de Krishna ese es un cuadro de Krishna Sabemos que no es Krishna porque es azul Krishna es azul Krishna lo pone en azul y su nichito, la tele, no puede faltar, aunque aquí sea muy religioso el asunto. Pero hay la que tele, ver tele. tele. El baño, chiquito pero bien, muy limpio. Sí, se ve muy limpio. Su váter, sus toallas, su regadera, su lavado padre Es sí. más moderno Pero está muy bien una Y esto es Lo que nos llamó la atención mira, Estos detalles, mira, este está padre este detalle Miren. Todas las manejas Tienen esos detalles manijas, ajá. Son muy Y ahorita vamos a nuestra terraza a rápido, Que tiene como Un millón de palomitas <risa> Todas las palomas No son moscos, son palomas Y este es El río Ganges Estar aquí se siente se siente un aire peculiar. Ahorita vamos sí. a bajar aquí pues al río. La primera impresión de Baraná sí es, son como sentimientos encontrados, porque no nos imaginábamos que fuera una ciudad tan grande, pero a la vez ya cuando te pon, metes en la ciudad antigua, son muchos callejones y muchas callecitas, eh, hay varios este monjes budistas haciendo oración entonces ya se empieza a sentir como toda esa espiritualidad de la ciudad pero bueno aquí este es el río el río ángeles muy sagrado para ellos mañana vamos a ir a un, un ritual a las 4 de la mañana van a pasar por nosotros sí. para sí. llevarnos a ver el amanecer y un ritual que hacen aquí en el río Ganges sí. Es uno, son como gats, se llaman gats, que son como embarcaderos o así. Este, vamos a ir al de hasta allá, y donde se ve la luz más lejana, hasta allá vamos a ir Bueno, nos despedimos Esta mañana. ¿Ese es alguien dormido? Sí. Oh. <risa> o lo que creo que es no sé. quién sabe eh? porque aquí se ven ese tipo de cosas lo que pasa que algo que comentar rápidamente eh, en el hinduismo eh, se cree mucho en eh, que este río es sagrado es un río muy espiritual y la gente lo que quiere es venir a morir a este río entonces hay rituales donde Queman los cuerpos y las cenizas las echan al río Por eso es que no sabemos si este está dormido O ya está esperando su turno Pero bueno, mañana vamos a ver el ritual y vamos a ver cosas Cosas que hacen aquí Allá al fondo, ese es el gat principal Se ve un poco la luz, Ay, a ver si se alcanza a ver Bueno, no, se ve muy borroso, mañana lo vamos a ver Ese es el gat principal todos los días a las 7 de la noche, desafortunadamente nuestro vuelo se retrasó y ya no pudimos llegar. Este, ahí a las 7 de la noche hacen un, un ritual. Un ritual este, de todo, de todas sus creencias con el Ganges. Maris en una. Voy a disfrutar del columpio. El columpio. El columpio. Ahora sí. Mm. ¿Qué nos puede decir Maris? Aquí disfrutando del columpio. Del columpio, del balconcito. Y esa es la vista que tenemos. A todo el jale. Ahí se están bañando. Ahí también se están bañando. Y ese de allá es el principal este es el río Ranges. Y estamos en nuestro hotel en Gampati. Subimos a tomar nuestro desayuno incluido. Sí, estamos en la terraza del, del hotel. Y que se nos olvide hacer el video. Sí, se nos olvido. Ya está comiendo la maris. Pedimos está comiendo una tortilla española. Uno estilo varanasi y el otro estilo hindú me mao pidió el estilo hindú ya se acabó es como un tipo curry con ¿Verduras? verduras un montón de verduras y este es una tortilla de harina con garbanzo <risa> no podía faltar su coquita de la maris <risa> y bueno esta está muy rica esta bien rica y esta traía como cuatro panes Aquí son como tortillas gordas, como tortillas gordas deliciosísimas, por eso volaron y por eso se nos olvidó. Pero bueno, este es nuestro desayuno en Baranasi. Esto estaba incluido. La coca no. La coca no. Esto sí. ¿El café, no, no, café, no, no, no, y Ucu. café y un cu. Y de pilón a la Maris, no se aguantó las ganas y pidió una crepa. Un banana crepa o algo así.